Muy buenas chicos, bienvenidos Me ha salido un trabajo hacia la dorada Así que en estos momentos me voy a disponer a alistarme Tengo que hacer unas cosas, voy, lógicamente a ir allí Voy a pegarme unas voladitas del trabajo para hacerles vlog Voy a hacerles cuál es el trabajo que voy a ejercer. Voy a mostrarles detallitos de allí donde voy a ir. Tanto el hotel como voy. Todo, todo, absolutamente todo quiero mostrarles. Vamos a ver cómo nos va. Estoy muy entusiasmado. Así que nos veremos en cuestión de segundos. Que segundos, milésimas. Ya esperando la buceta, chicos. Dorada. Sí. Gracias. Ah, okay. Dorada. dorada. Gracias. A la parte de que de un gusto. Gracias. Ya estoy en la buseta, esta me lleva a La Dorada. Me dijeron que es alrededor de 5 horas de viaje. Va a ser un viaje muy, muy largo. Así que, pues, no, toca esperar porque qué más, toca tranquilizarnos. son no, menos 5 horas y bien que le vaya a uno. Mire, aquí llevo la herramienta de trabajo, lo que es cabina. En esta bolsa ahí, pues, de las bombas, que donde voy a, ir a inflarlas, todo eso. Hay varias cositas de decoración. Unos uniformes también para las personas que, que allá me encuentro. Pues, la cabina, pues, básicamente para la, la música. Pues, cuando llegue allá le estaré mostrando cómo es todo esto, ¿listo? Bueno, estoy esperando que, que salga la buseta, cuando salga le estaré contando, ¿listo? Bueno chicos, en estos momentos ya hemos llegado a Onda, falta un poquito, faltan alrededor de 40 minutos en estos momentos. La verdad que ha sido bastante largo el viaje como para notar, miren, no hay nadie en la buseta, creo que solo falta muchacho y yo por viajar. En estos momentos pues, la buseta ha quedado totalmente desocupada por ahora, por eso no voy a poder hacerles este plano. Vamos a ver qué ocurre, cómo nos va. Cuando llegue eh, les diré exactamente cuánto tiempo se nos fue en este viaje de Ibagué a Onda. Es que miren chicos, no hay nadie, nadie en la UZ en estos momentos, estoy totalmente solo, la verdad nunca me ha quedado en una UZ de viaje totalmente solo, la verdad que es un dato bastante curioso o al menos una experiencia muy entretenida para mí. Bueno chicos, en estos momento ya hemos llegado a la Dorada, vamos a ver cómo nos va en estos momentos Me favor que me vayan a ayudar para ver dónde queda el hotel porque no tengo ni la menor idea dónde puede hacer En estos momentos estoy frente a aquí donde fue, aquí fue donde llegó el carro, de donde venía viajando. Además, llegué, les voy mostrando cómo hace el hotel y demás. Listo chicos, ya hemos llegado a la habitación del hotel, es una habitación muy sencillita, permítanme les muestro Por allí está la entrada como podrán ver, aquí está pues para el ventilador, es una habitación muy muy sencillita Pero pues para pasar la noche Yo creo que está bien, les muestro desde el ángulo de entrada, miren Esta es la cama, obviamente aquí una bota, aquí está muy vieja, un televisor 4K pantalla plana, ultra gigante, 60 pulgadas Por aquí tenemos el baño, también muy sencillito Por aquí estoy yo, hola o sea, para una que otra noche está bien, sí, muy económico, alrededor de... Me costó 4 dólares la noche, muy, muy barato, la verdad. Que tengo una mesita, las cositas, me compré una hamburguesa, ahorita la enseño. Las cosas para el trabajo, eh, pues como vamos a estar en la tienda que están viendo por ahí, que no voy a decir el nombre. Y pues chicos, básicamente está la habitación extremadamente pequeña, como les digo, más o menos 4 o 5 dólares la noche. Nuestra habitación la cama pues vamos a hacerle esta vamos a hacer la prueba pues normal una cama común y corriente siento como si el colchón por debajo tuviera como un plástico creo yo las almohadas también creo que también tiene un plástico o sea, no sé ese hueco que está por allá no sé qué será ese hueco a qué llevará Está bien, algo que también nos dieron, lo que es papel higiénico importantísimo y estos saboncitos, o allá sea, me dieron uno que para noche, pero tan de buena es que en la cama había uno encima de ella, entonces voy a aprovechar y guardarme las manos, la mano, es que hace rato no me las lavo y ya continuamos. También nos han dado toalla, quizás sabe cuántas personas habrán usado esa toalla, pero pues para secar las manos por lo menos sirve yo he traído perfectamente la mía para secarme cara y demás ya que pues no creo que sea muy conveniente usar toallas que no no conoce aprovecho a comer un poquito chico la verdad ese estuvo alrededor de más de 5 horas estuvo siempre largo lo debo de decir me costó las sillas son muy incómodas del de bus donde estaba viajando me duele la espalda un poquito voy a comer y me acostaré bueno vamos a tomar un poquitito de, de spray y les voy a mostrar esta doña hamburguesa me metan un segundo Chicos, vean semejante hamburguesa Aquí en Onda que me he comprado Me costó alrededor de 3 dólares Creo, 3, sí, como 3 dólares Se ve muy buena, es de la casa eh, lo que quiere decir que es pues especial de donde la compré también por acá tengo una empanadita que me compré de Ibagué vamos a probarla vamos a ver qué tal es esta delicia la verdad es que se ve bastante bien vamos a ver si cumple las expectativas un momentico chicos que está gigante es que eso mal vale, está buena está muy buena está muy sabrosa tiene muy buen sabor la carne, muy bien hecha, está bien cocido todo, la cebolla, el tomate y las salsa están exquisitas, delicioso, así que onda ese momento, me está gustando. Bueno chicos, ya me voy a acostar a dormir, eh, la verdad como les digo estoy muy cansado, mañana será el primer día de trabajo, así que les estaré mostrando cómo normalmente es que me desempeño, y normalmente cómo es la jornada laboral con lo física, y pues nuevo mañana, chao. Y bueno, chicos, dejaremos hasta por aquí este Vlog inicial de qué fue mi aventura, cómo fue todo cuando me fui allí a trabajar. Chicos, de este video depende si, sig si sigo subiendo o no los demás videos, ya que si no es muy apoyado, veo que no les interesa, pues para qué subo los otros videos. Créanme que les tengo muy, muy buenos videos, pero pues como les digo, por favor, apóyeme al máximo este video, porque de los likes y comentarios que vea de este video, es que dependerá para que suba lo siguiente. Y bueno, chicos, por favor, no olviden Suscribirse al canal, dale like y hasta La próxima, bye bye